¿Cómo se llama? María no sé. Michelle, mucho gusto. Son dos preguntas. Mm -hmm. eh, el video será Pumulta contra España, de cultura general. Eh, bueno, no Colombia contra España. Primera pregunta, matemáticas. ¿Eres buena en matemáticas o en no, mala? No, no, no. Bueno, yo soy malo y sabría hacer esto porque es un cálculo sencillo. 5 multiplicado por diez y este resultado lo divides por dos. ¿Cuánto es? 25, 25, muy bien. Y la otra pregunta es de geografía. ¿Te gusta la no, gente? Bueno. Hay un país que se llama China tiene una bandera. De qué color está principalmente la bandera? Roja. listo, muchas gracias. ¿Ya? Con... Solo esto, sí. Buen trabajo chicos, recoged, volvemos a casa. Entonces, la, la primera pregunta es ¿De qué color está la bandera de China, principalmente? Ah. La bandera de, de China. China, no sé, no lo sé. No lo sabes? No, rojo. No, no, rojo. Ahora un cálculo. 5 multiplicado por 10? Dividido por 2, esta suma 5 o sea, por 10, ¿cuánto vale? Y esto lo divides por 2, 5, o sea, 5 multiplicado por 10, 5 por 10, 25, y luego lo divides por 2, eh, 12 12.5. medio, 12 y medio, sí. bueno, muchas gracias. <risa> Bueno, la primera pregunta es de matemáticas. Bueno, ¿Te gustan las matemáticas? No. Bueno, no es tan complicado. Okay. Porque si yo soy malo y no sé hacer más o menos. Bueno, 5 multiplicados por 10 y a esto, a este resultado, lo divides por 2. ¿Cómo eso tienen? 5 por 10 25. 25. Muy bien. Y la otra pregunta es fácil también: es ¿De qué color está compuesta la bandera de China? Sobre todo hay un color principal: ¿cuál es? Azul. ¿Azul? No, era rojo. Ah. Pero bueno, muchas gracias. ¿no? gracias. La primera pregunta es ¿de qué color está uh, compuesta la bandera de China, el color principal de la bandera de China? Blanco. No, rojo. Ah, Otra increíble. pregunta es ¿cuánto vale? 5 multiplicado por 10, luego todo esto dividido por 2. 5? 5 multiplicado por 10 sí y luego tú divides esta 25. suma. 25. 25, muy bien. Bueno, muchas gracias. Nada. Vez, ¿cómo se llama? Raúl Hernández. Hola, de Michelle, mucho gusto. Michelle. Bueno, hacer dos preguntas de cultura general. Una pregunta es, ¿cuál es el animal terrestre más pesado de la tierra? Terrestre, el animal más pesado, el más kilos más. Con con ¿El más kilos? Sí. sí más puede jugo. ser el elefante. El elefante, sí. La otra pregunta es, ¿cuál es la ciudad más elevada del mundo? Con más altura, más es la tercera del mundo? ¿Quito la, la segunda? Más alto, ¿La Paz? La Paz Bolivia, listo, muchas gracias bien, bien. Misión cumplida, buen trabajo chicos, recoged, volvemos a casa eh, Primera pregunta, ¿cuál es el animal terrestre más pesado? El elefante El elefante, muy bien Otra pregunta muy fácil, bueno depende ¿Cuál es la capital más elevada del mundo? Creo que es la que está en, en Bolivia, La Paz Exacto, La Paz, listo, le agradezco mucho, hasta luego Ahí está todo Sí. Misión cumplida, buen trabajo chicos Recoged, volvemos a casa no, La primera pregunta es ¿Cuál es el animal terrestre más pesado? el elefante, muy bien Y la otra pregunta es ¿Cuál es la capital más elevada del mundo? La o sea, pregunta es la tercera del mundo La Paz, boliviana Ah, listo, muchas gracias Misión cumplida, buen trabajo chicos Recoged, volvemos a casa eh, La primera Pregunta es, ¿cuál es el animal pesado terrestre, más pesado que es terrestre? El animal más grande, pesado, terrestre. El elefante. ¿El copótamo o el elefante? No, el terrestre es genial, el elefante. El elefante, ah, sí, muy bien, no, gracias. No. La otra pregunta es más complicada es, ¿cuál es la capital más elevada del mundo? Creo que es la, la capital de Bolivia, ¿no? Exacto, la paz. exacto, la paz. Listo, muchas gracias. De usted. nada. opción a... cumplida, buen trabajo chicos, recoged, volvemos a casa. ¿Listo? ¿Cómo se llama señora? Los ángeles. ¿Los ángeles? y señor? Daniel. Daniel. Bueno, la primera pregunta es de matemáticas. ¿Les gustan las matemáticas? Pero no es complicado. No. Es fácil. Bueno, 10 multiplicado por 10 y a este resultado le agregan 10. Mil. O sea, 10 multiplicadores más 10. Mil. ¿Cuánto? O uh, sea, 10 a la 3. ¿Milias? 10 a la 3. ¿Cómo? 10 a la 3. 10 10. Muy mal, eran cientos días porque 10 por 10 sí exacto sí, ah, sí, sí, sí, exacto, sí, Bueno, otra es sobre el francés, mi idioma. ¿Se sabe hablar un poquito de francés? Tres. Bueno, ¿cómo se dice? Fácil, buenos días o buenas tardes en francés. Bonjour. Bonjour. Ah, listo. Merci. Merci. Merci. Okay. ok, la primera, son dos preguntas que voy a hacer. La primera pregunta es, eh, ¿cómo se dice en francés buenos días o buenas tardes? Buenas tarde. No, eso es en portugués. Ah, ah. Bom bueno, dia es portugués también por supuesto. Sí. Bonjour. Bonjour. Uh, otra pregunta es, ¿cuánto vale 10 multiplicado por 10? Y ahí estoy el resultado, se le agrega 10 otra vez. 110. 110, muy bien. Bueno, muchas gracias. Dale, okay. Gracias. ¿Cómo se llama? Daniel. Daniel, listo. Ustedes el cálculo fácil que le prometí es 10 multiplicado por 10. ¿Y le agregas 10 a este resultado? 110, 110. Eh, La otra pregunta es de yo, ¿vas a hablar francés un poquito? No. Bueno, igual es fácil porque es como saludar en francés diciendo buenos días o buenas tardes Bonjour, muy bien, Aristo, muchas gracias Gracias. Misión cumplida, buen trabajo chicos, recoged, volvemos a casa Ok, la, la primera pregunta es, eh, ¿cómo se dice en francés buenos días o buenas tardes? ¿En El francés. El francés. No francés? Yo hablo castellano. ¿Cómo? Yo hablo castellano, no francés. ¿Pero cómo se dice, me ¿No, no. Bonjour. Bonjour. Ajá. Bien. Otra pregunta es de matemáticas. ¿Cuánto vale 10 multiplicado por 10 y luego le agregas 10 a, a este resultado? 10 multiplicado por 10 y luego le agregas 10. 10 por 10. 10 110. Muy bien, 10 por 10 más 10, 110. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Chao. ¿Cómo se llama? Y Javier, Javier, listo. Entonces las preguntas son sencillas. La primera es, bueno, ni tan sencilla cuál es la capital de Canadá? Canadá. Eh... No, no, no, ni idea. ¿No? Ot Ottawa. Ottawa. Sí. Y la otra es más fácil. Hay un país que se llama China. China. ¿Cuál es el mayor, el color principal de la bandera de China? O sea, el color que está muy sobres. ¿Qué? ¿No? Blanco. No, era rojo. ¿Cómo? ¡Ay, Sí. ¡Ah! No, no, pues porque sí. eso es como blanco y rojo. Sí. Ah, listo. Muchas gracias. Chao. Vale. ¿Cuál es la capital de Canadá? Eh... Canadá... Canadá... No. No. Ok. Uh, y la otra es, ¿de qué color está principalmente eh, la bandera de... la bandera de China? Rojo. No, blanco, blanco. ¿Blanco o rojo? No. Blanco. era es un rojo punto con... rojo, ¿no? No. Era rojo con punto... bueno, a estrellas amarillas. Ah, joder. bueno casi Así lo tiene. Gracias. A ti. Gracias. Nada, un placer. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es ¿Su nombre? Uh, Michelle, mucho gusto. Bueno, son dos preguntas muy fáciles. Bueno, de pronto no. La primera es de dónde es, o de dónde era más bien el navegador Vasco de Gama. ¿De qué país era Vasco de Gama? ¿De qué país era Vasco de no? Gama? ¿Portugués? Sí, era de Portugal, muy bien. Y la otra pregunta es sobre geografía. ¿Cuál es la capital del país del Canadá? ¿Cuál es la capital del país de Canadá? ¿Vancouver sí. o ¿Toronto? ¿Toronto? ¿Toronto? Toronto? No, ninguna de las dos. ¿No? Ottawa. Ah, listo, muchas gracias. Gracias. Dale. La, la primera pregunta La primera entonces es ¿de, de qué país era el navegador uh, vasco de gama. Portugués. Muy bien. La otra pregunta es cuál es la capital de Canadá. Octavo. Muy bien, muchas gracias No bueno, eran muy difíciles, ¿no? No, no era difícil, pero bueno, <risa> gracias A ti Misión cumplida, buen trabajo chicos, recoged Volvemos a casa